¿Tiene no, algo no, que agregar? ¿Tiene algo que, que... No que en día de los... ah, Salvador, decir? ¿Tiene que defenderte? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de la justicia? ¿Qué esperas de te te -te la salida de la mejor manera? ¿Quién pero tú pensabas que volvemos a policía municipal? No, sí. ¿Tú dijiste en ese momento que pensabas que volvamos a policía municipal? No, no, está ¿Estás arrepentido de eso? ¿Está arrepentido de eso? Claro que sí. defensa técnica del imputado solicitó que se suspenda la vista para presentar presupuesto y arraigo. Es un pedimento de derecho, la fiscalía no se opuso y tampoco los abogados que representamos al actor civil, escolástico, Eusebio. Entonces, para el martes, aquí a las 10, nos veremos aquí. ¿Qué espera el abogado en este caso? Prisión preventiva, es que este es un hecho grave. ¿Por cuántos meses? Es que se ha ofendido el pudor, la decencia pública, se ha agredido una persona con vía de hecho... No tanto, después que le da y cae, lo sigue atacando, artículo 2 del Código Penal. ¿Y la agresión que le hizo a, a, al ciudadano? ¿Y dónde está el certificado médico? Mira, todo el que alega un hecho debe ser probado. ¿Dónde está el certificado médico que el imputado presenta? No lo tiene. Nosotros sí tenemos un certificado médico legal del INACI, pero él no tiene nada. Bueno, nosotros como abogados lo vimos prudente de que se aplazara, porque el aplazamiento significa bajar un poquito los ánimos. Los ánimos no están bien. ...es un muchacho bueno de la sociedad... Eh, ...nosotros como parte de la defensa, como parte técnica... ...decidimos, acordamos entre los abogados... ...solicitar el aplazamiento y también para presentar presupuesto... ...que es lo real para su medio de defensa... ...pero creemos que ojalá que la, a nivel de la policía bajen los ánimos... ...ojalá que el señor Ecolástico comprenda y entienda... Que, es un, ...que ese es un muchacho bueno es un muchacho trabajador, y ojalá que entre la policía y la familia y los abogados no se de, del de imputado la se, la se pueda lograr un acuerdo. Bueno, de la de la de la de la de eso es lo que nosotros queremos, un acuerdo, una, una conciliación, un acuerdo no, no, no, no, no acuerdo, para presentación de presupuesto. Pero nosotros estamos buscando un acuerdo, porque la policía es que nos protege a nosotros, y era un, era un, un asunto de una protesta, de una vigilia, que ellos estaban, y se produjo un incidente inesperado. Bueno, los acuerdos se hablan, lo que surja, dentro de las partes, porque se, se hablan los acuerdos. Perdón, la, se aplazó para el martes a las 11 de la mañana. Sí, sí, estamos hablando con la Fiscalía, la Fiscalía está dirigida por una gente buena aquí. Nosotros hablamos con ellos para que nos lo cuiden, nos lo protejan. Y creo que la policía no se va a meter en eso, en tratar de hacerle daño a muchachos porque está detenido. Bueno, tenemos una reunión los abogados hoy, todo depende. Si no atacan, nosotros atacaremos. Si ellos continúan con la querella y no hay una conciliación, el muchacho está golpeado. Y ustedes saben cómo sucedieron los hechos. Nosotros, entonces, eso lo vamos a analizar entre los abogados. ¿Asegura la defensa de no ha presentado documentación médica que pueda certificar una... Bueno, está en el expediente de eso, mi hija. Si ustedes quieren, váyanse al cuerpo del expediente y ahí está el certificado médico. Creo que está por ahí un certificado médico. Y eso, un certificado médico, nosotros no sé si lo verificaremos o qué vamos a hacer, pero hay un certificado médico. Hay una lección contra nuestro defendido.